Hola, muy buenas un día más al canal de tecnologando.com. En este vídeo vamos a ver una función que nos trae Binance para operar entre los usuarios directamente llamada peer-to-peer -peer. Así que, ¡vamos allá! Binance P2P es un servicio que ofrece este exchange centralizado muy interesante que para realizar este vídeo he estado investigando a fondo y creo que es muy recomendable sobre todo para usuarios que vienen de países en los que su moneda se está devaluando constantemente aunque es útil para cualquier usuario ya que no se pagan comisiones al operar Es un servicio peer-to-peer -peer, o también llamado entre pares o customer to customer, que funciona de la siguiente manera. Una persona que desea adquirir criptomonedas llamada comprador envía un pago fiat, que no deja de ser un pago mediante una moneda convencional, en mi caso sería euros. Este pago se envía directamente a un vendedor dentro de la plataforma que posea esta criptomoneda elegida y el vendedor elegido, si acepta la compra, liberará dicha criptomoneda al comprador. Esta acción se lleva a cabo entre los usuarios por medio de Binance, ya que este exchange Binance no comercia directamente con estas transacciones, simplemente actúa de intermediario, mejorando la seguridad entre ambas partes y, lo más importante, sin tener que pagar ninguna comisión por estas operaciones. Podríamos compararlo con Amazon, ya que este también controla de alguna manera a los comerciantes que ofrecen sus productos dentro de su plataforma. De esta manera, no tener que preocuparnos por la seguridad en el activo digital a la hora de comerciar dentro de este servicio P2P. Por si no ha quedado claro cómo funcionan las redes P2P, lo intento aclarar con otra comparación. Prácticamente todos conocemos las plataformas BitTorrent o uTorrent. Estas también operan con un protocolo P2P. Explicándolo de una manera rápida, nos descargaríamos el archivo en formato torrent, el cual comunica con todos los ordenadores de las personas que previamente han descargado el archivo elegido por el usuario, estos son conocidos como semillas y lo tienen disponible en la red de estas plataformas para descargar mediante este protocolo. Cambiando un poco el concepto, Binance P2P funciona de la misma manera. Un usuario comprador desea una criptomoneda, el cual comunica con un usuario vendedor que ya posee este criptoactivo. Antes de empezar a operar en la modalidad P2P deberemos asegurarnos de realizar unos pasos previos para configurar la cuenta ya que al utilizar servicios en plataformas de exchange centralizados los usuarios tienen que seguir estrictamente los requisitos de verificación de identidad por lo que nos tenemos que asegurar que todas las cuentas en Binance P2P sean utilizadas por las personas identificadas y éstas estén verificadas legalmente Para verificar la cuenta nos dirigiríamos a información general de la cuenta, verificar... Aquí elegiríamos el país donde nos ubicamos y comenzaríamos. Rellenaríamos los datos personales. Cuando los tuviésemos completados, enviar y continuar. Elegiríamos tarjeta identificativa o pasaporte, como deseemos identificarnos. Y subiríamos la cara delantera y posterior del DNI, si fuese el caso. Subiríamos también una foto verificativa de frente, sin maquillaje y que no sea una captura de pantalla. Y por último sería un proceso desde el móvil escaneando el QR que tenemos en pantalla y seguiríamos los pasos que nos solicita la aplicación. Para añadir un método de pago nuevo sería tan simple como desde la página principal de Binance iríamos aquí a esta opción de comprar criptomonedas, comercio P2P, en ajustes de pago seleccionaríamos cuenta p2p y agregar método de pago aquí es método de pago elegiríamos el que deseemos yo normalmente utilizo tarjeta bancaria te recoge directamente el nombre de la cuenta aquí añadiríamos pues la tarjeta elegida ta ta ta bueno, me la estoy inventando de prueba vale el nombre del banco pues por ejemplo santander y aquí se podría añadir el BIC o el SWITCH, que es información adicional sobre la sucursal bancaria, que en algunos países lo solicitan. Así que una vez añadidos estos datos, activaríamos, ¿vale? Voy a hacerlo de prueba, por ejemplo, eh, patata. Y aquí añadiríamos en activar y se añadiría, confirmamos, aquí no... Nos solicitaría el, el código de autenticación de Google, lo buscamos en la aplicación como ya lo tendremos previamente configurado y le daríamos a enviar. De esta manera se guardaría. Yo como me lo he inventado no voy a agregar el método de pago así que vamos a seguir. Para seleccionar un vendedor o comprador de confianza tendremos que chequear algunos de los detalles como las órdenes terminadas con anterioridad, el promedio de operaciones terminadas, si tiene la cuenta verificada y también podremos chatear con él si lo deseamos cuando empecemos la transacción. Así que vamos a ver cómo se hace y vamos a criptomonedas, comercio P2P. Como vemos aquí en Money Transfer, este sería lo más seguro un vendedor de confianza porque tiene la cuenta verificada, un 100% del promedio de transacciones realizado y 65 órdenes terminadas. Si pulsamos dentro de él, podemos ver que tiene 816 total de órdenes terminadas. En los últimos 30 días ha hecho 65 órdenes. Y un promedio de liberación del dinero de unos 7,26 minutos, por lo que este para mí sería un comprador o un vendedor de confianza. Ya que una de las cosas a chequear más importante sería el promedio de minutos en los que el vendedor o comprador libera la cantidad, esto sería lo que estamos dispuestos a esperar para recibir nuestras criptomonedas o el dinero fiat. También podemos verificar que tiene el correo electrónico, el mensaje y la verificación de identidad correctamente verificadas. Para enviar activos desde una billetera P2P a una Spot o viceversa, nos iríamos a billetera, billetera Spot. Pulsaríamos en Transferir. Y en este caso yo tengo unos poquitos BTC en P2P elegiríamos fiat no se paga comisión por ninguna de estas transacciones yo voy a elegir btc que es donde tengo el importe y como veis yo tengo 0,03 voy a copiar esto y me lo pego aquí para transferirme todo el dinero confirmaríamos y ya se habría pasado de una billetera P2P a la Spot. Para hacer el proceso inverso sería igual, pero eligiendo de la billetera Spot a la billetera P2P. Para realizar una compra de P2P nos iríamos al apartado de comprar. Y elegiríamos un comprador de confianza. Como hemos visto antes, este por ejemplo tiene un 100% de promedio de transacciones terminadas y 717 órdenes enviadas en los últimos 30 días. Así que yo voy a elegir este. Como yo normalmente pago en euros, elegiría comprar USDT, le pondría 200 que es su mínimo y le daríamos a comprar USDT. Nos saldría la siguiente ventana en la que podríamos chatear directamente con el comprador y aquí muy importante es el tiempo que tenemos para realizar la transacción al vendedor y enviarle un comprobante. Así que atentos a este tiempo porque si pasa el tiempo y no hemos hecho la transferencia o la hemos hecho después, podríamos perder el dinero que hemos enviado. Hay varias maneras de comprar y vender criptoactivos en Binance P2P. La primera sería la manual que es la que os he mostrado eligiendo al comprador manualmente y la otra sería el express. La Express simplemente sería elegir la moneda fiat, en mi caso euros, a la criptomoneda que deseamos comprar o vender y le pulsaríamos aquí. Así de fácil. Binance elegiría por nosotros el comprador o vendedor, pero yo prefiero directamente elegirlo manualmente. Así elijo un vendedor o comprador que se adecue a lo que yo necesito y al tiempo que quiero que me libere la transacción. Para vender criptomonedas dentro de Binance P2P sería prácticamente de la misma manera que antes. En este caso voy a buscar BTC, que es lo que yo tengo, Bitcoin. Y a ver si encontramos a alguien que tenga un método de pago como el que yo utilizo, que esté bien de promedio. Para no alargarlo mucho, vamos a ir al BTC Master. No tiene la cuenta verificada. Eh, promedio es bajo, pero por lo menos tiene la forma de cobro y el mínimo que yo tengo ahora mismo en la cuenta para poder mostraros. No tengáis en cuenta esto, simplemente tened en cuenta como os he mostrado antes de elegir un vendedor o comprador de confianza con los requisitos que estaba comentando hasta ahora. Iríamos a vender, pondríamos la cantidad de euros, en este caso 100, o bueno, también podríamos poner los bitcoins que deseamos vender, como veis, me añade ya el método de pago que es el que tengo yo configurado y esto es muy importante porque si pasan estos 30 minutos, si el comprador nos manda fuera de este plazo la transacción, esta no sería ya válida. Aquí le daríamos a vender y nos enviaría a la siguiente ventana. Aquí podríamos hablar directamente con el comprador y aquí sería el tiempo que queda en la transacción para que el comprador me envíe el dinero. Ha pasado un tiempo, yo es que he estado haciendo otras cosas y, y no me había fijado en que tenía esta transacción pendiente. Una vez el comprador me envíe la transacción y el recibo de la comprobación del envío del dinero, es cuando confirmaría la liberación de las criptomonedas. Nunca liberemos antes de que nos confirme con un recibo de comprobante. Siempre intentad buscar un vendedor de confianza que esté verificado porque hay mucho estafador dentro de esta plataforma. Y esta es una manera de contrastar que sea un vendedor de confianza. Normalmente no nos van a estafar una persona que utiliza mucho la plataforma. Para publicar un anuncio dentro de la cuenta de P2P nos iríamos a más, publicar nuevo anuncio. Y lo primero será elegir si queremos comprar o vender. En mi caso voy a poner comprar, USDT y euro, lo que pone aquí. Nunca pongamos fijo porque será un precio fijo al que vamos a vender. Siempre tendremos que poner variable, ya que si baja o sube el precio de la criptomoneda, este se irá regulando automáticamente. Para que no tengamos que perder, le daríamos a siguiente y completaríamos el proceso. Una apelación solamente se deberá abrir si tenemos algún problema con el usuario de la contraparte, pero se recomienda previamente contactar directamente para intentar solucionar el problema entre los usuarios sin tener que involucrar al equipo de atención al cliente de Binance, así llegar a un acuerdo mutuo. Por ejemplo, es motivo de abrir apelación si recibes menos cantidad de criptoactivos de los que se habían solicitado. Al apelar una operación, el comprador o vendedor depende de la parte que esté apelando Tendrá los siguientes 10 minutos para contactar con la contraparte. Si no responde en este tiempo, la apelación pasará a manos del equipo de atención al cliente de Binance P2P. Esto significa que el equipo de soporte al cliente se pondrá en contacto con ambas partes para llegar a un acuerdo. Si por error hacemos clic o pulsamos en cancelar apelación, se deberá esperar 5 minutos para presentar una segunda apelación. Por último, mientras la apelación está activa, el vendedor no puede liberar las criptomonedas. Al llegar a un acuerdo es necesario que el usuario que ha abierto la apelación la cancele para que el vendedor pueda liberar el activo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado o os ha servido de ayuda, suscribiros, darle a la campanita y darle a like que siempre apoya a que siga subiendo contenido. Muchas gracias y hasta luego.